Bueno, para el trabajo de esta semana, lo que se propone es descargar el archivo Página de Ejemplo con menú, descomprimirlo, es decir, botón derecho, extraer o descomprimir, depende del sistema operativo y del programa que tengamos para descomprimir, y cuando abramos la carpeta vamos a ver una serie de archivos. Tenemos los HTML, index proyecto, quiénes, contacto. Tenemos el archivo CSS, que es el que indica el estilo. Y después, tres imágenes. Recibos, gerenta, coordinador. Bien. Con el botón derecho del mouse, podemos abrir el archivo en un navegador. Por ejemplo, vamos a ir a Firefox y vemos en qué consiste la página. Inicio, el proyecto, quiénes somos, contacto. Es decir, cada vez que hacemos clic en uno de estos enlaces abre uno de los archivos HTML. Muy bien, ahora vuelvo a la carpeta y para modificarlo, igual que en la semana pasada, vamos a utilizar el botón derecho, abrir con y elegimos el editor de texto plano, Jenny en este caso. Muy bien. Como ahora tenemos una página que tiene un menú, vamos a observar que tiene más cosas en el código. ¿no? La semana pasada habíamos trabajado con esta parte que está acá, H1 para el título, que es el encabezado de primer nivel, viene de heading, P que es el párrafo, ¿sí? bienvenidos al sitio de mi proyecto, y acá le agregamos esto que es la imagen, imagen, source, o sea origen, el nombre del archivo y el texto alternativo para las personas invidentes o para cuando no se carga la imagen porque por ejemplo no hay conexión de internet o el archivo se arruinó. Una aclaración es que en el archivo HTML no está contenido, contenida la imagen, como pasa con un archivo, un documento de un procesador de textos, por ejemplo. Eh, siempre el archivo está afuera, tiene que estar en la misma carpeta. Entonces acá le decimos img, source, el origen, el nombre del archivo y un texto alternativo. Y si queremos, podemos agregarle, pero esto no es obligatorio, un texto, title, vamos a poner, separación de residuos. Guardo, ahí le voy a agregar también otro párrafo, a ver... Guardo el archivo, vuelvo al navegador, inicio y acá está el párrafo que agregué y cuando dejo el mouse sobre la imagen aparece el texto que puse en title, ¿Sí? es decir, el texto alternativo aparece si la imagen no carga o para las personas invidentes eh, se los lee su programa. En cambio el title aparece cuando dejamos el mouse quieto pero casi no se usa porque en el celular no hay, no existe esta función, cuando tocamos la imagen es como hacer clic. Bien, entonces, ¿cuál es la consigna de trabajo de esta semana? Realizar modificaciones en cada uno de los elementos, en cada una de las páginas, de tal forma de eh, obtener una página sobre un tema totalmente distinto. ¿Sí? cambiarlo por completo. Eh, a ver, algunas aclaraciones más sobre la estructura. Las opciones que están acá, div class menú, ul es, es el comienzo de una lista sin numerar y barra ul es el final de la lista. Estas son las opciones del menú cuando hacemos clic en inicio abre el archivo index.html, cuando hacemos clic en el proyecto abre el archivo proyecto.html, es decir que si nosotros cambiamos el nombre de una opción, ¿sí? por ejemplo voy acá y en lugar de quiénes somos le voy a poner equipo y acá le voy a poner también equipo. ¿sí? estoy modificando el archivo index, lo voy a guardar, vuelvo a la página web, voy a inicio y cuando hago clic en equipo me da error porque no hay un archivo que se llame equipo, para que funcione yo tengo que renombrar en la carpeta el archivo que se llama quienes y le tengo que poner de nombre equipo para que funcione el, la opción del menú una vez que yo cambie esto que es el archivo que tiene que abrir al hacer clic en ese enlace. Muy bien, ¿qué más? Vamos a analizar un poquitito el archivo CSS. Lo voy a abrir con el editor de texto plano vamos a cerrar, tenemos muchos archivos de más bueno, entonces body que es el cuerpo, background color es el color de fondo del cuerpo de la página si ¿sí? yo en este programa tengo acá para elegir los colores, le puedo poner un color amarillito un amarillo medio oscuro le puse a ver, vamos a guardar Vamos a ir al sitio, F5, y ahí cambió el color del body, del cuerpo, el fondo de la página. Ahora, el encabezado está de color blanco. Le puedo poner un color violeta. A ver. guardamos. Ahí está. Todo lo que tenga que ver con el menú está acá adentro. ¿Sí? Porque, vamos a volver al html, acá dice div class menú. Un div es una división en la pantalla, una región de la pantalla. Entonces, como dice div class menú, en la hoja de estilo dice punto menú, es decir, aquello que sea class menú a medir un 20%. Le voy a agregar eh, más ancho para que se note que estos eh, esta es la configuración de esa parte. Float left. A ver qué pasa si le ponemos float right. Guardar. O sea que ahora va a quedar más ancho y va a flotar a la derecha. A ver. Vuelvo al navegador, aprieto F5. Ahí está el menú se me fue para la derecha ese es el float left yo lo voy a dejar a la izquierda porque es donde debe estar el menú es donde acostumbra el usuario a buscar el menú 20. el borde un px es un píxel este es el color solid significa que sea una línea recta puedo ponerle dotted o sea, pinteado. Puedo ponerle otro color. Ya me olvidé cómo, cómo estaba. Bueno, a ver. El background color es el color de fondo. El margin right es el espacio entre el menú, o sea, entre el div y el resto del contenido. Acá dice un em, que es una unidad de medida relativa al tamaño de letra. Entonces le puedo poner 2 em y va a quedar una, un borde grueso. Perdón, un margen grueso. Este es el margen. Acá teníamos el borde. Y line, line Height es el espacio entre los renglones. Acá dice 200%, si yo le pongo 300, vamos a ver qué pasa. A ver, guardo. Vamos acá. F5. Ahí está, quedó. Un color de fondo más clarito. Una distancia entre las opciones de 300%. Lo que tiene, por ejemplo, es que los... Las opciones están muy pegadas a la, al borde, entonces le voy a agregar espacio entre el contenido y el borde del div. A ver, para eso tengo que ir. Lo podemos poner en cualquier orden. A ver, padding. Padding left, porque es el espacio que le falta a la izquierda, o sea, está sobre la izquierda, muy pegado al borde, le voy a decir un em entonces va a tener a la izquierda una distancia de una letra M dentro del menú y el borde la verdad es que no se veía que estaba punteado recién vamos a ponerle un borde en EM a ver, un, no, es muy ancho, 0.5 EM guardar, vuelvo, F5, ahí está no quedó un, un borde demasiado grueso bueno como estas, estos archivos, inicio, proyecto, contacto, quiénes somos, bueno, no está más quiénes somos, ahora está equipo, todos están vinculados con el, la misma hoja de estilo, cuando yo cambio el archivo CSS, me cambia la forma de ver todas las páginas. Esa es una de las ventajas de usar archivos CSS y HTML. Bueno, entonces la consigna del día de hoy, de la semana 2 del taller, es modificar distintas cosas, tocar todos los formatos, ir probando cada elemento para ver para qué sirve. ¿Sí? Por ejemplo, acá donde dice List Style Type, ¿qué hace? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo este renglón lo saco? A ver, guardo, voy... Inicio. Bueno, no se nota mucho, pero le agregó acá como una viñeta. Le agregó unos puntitos. Eh, eso. Esa es la consigna. Ir probando cada cosa para qué sirve, ir cambiando todo, hasta obtener una página web de otro tema totalmente distinto, al que está como ejemplo, como para ir eh, aprendiendo a mirar, decodificando, ir entendiendo... De a poco, cuál es la estructura del HTML y la estructura del CSS.